Viendo las imágenes de cómo se salta la cadena a ah, años míos antiguos, Coño, bueno, no ve, pillabas joven. al que se saltaba la cadena, y ah, tú eras de los de ahí. la puerta, amigo, claro, yo era, <risa> y le decías: Te vas a llevar una colleja. Por eso me estaba riendo, por eso me estaba riendo tanto. ¿no? <risa> Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque la cosa es mucho más grave de lo que, de lo que estamos viendo. ¿no? El, el hecho en sí mismo es que lo que ha pasado, que entraré al final de ello, lo que ha pasado no, no deja de ser otra metedura de pata más, ya no de este gobierno, sino de todos los que forman este gobierno. Repito, Bolaños no es nada más que el ministro de la Presidencia y de memoria democrática. El señor profanador. El señor profanador. Repito, el señor profanador. Bolaños. No te saltes la cadenita, que lo mismo, ¿eh? Pero quiero decirte con esto que todas las leyes que, que, que han intentado o que han llevado a su consecución en mayor o en menor medida, como la ley de sí es sí, las leyes trans, por cierto, hay que drogarla en la Comunidad de Madrid y en Galicia, ¿eh? por cierto. La ley del aborto, la ley CELA, cuidado con la educación especial, todos estos son ejemplos de lo que hace esta gente, ¿no? la ley de eutanasia, antes hablabais de todas estas cosas, ¿no? la ley de memoria democrática, la ley de reforma laboral, la ley de bienestar animal, que ya no nos acordamos, la ley de violencia de género al cual hay que añadirle la ley de vivienda, sí señores, la ley de vivienda, todo, todo esto es lo que hace este, este señor también porque es el que va a los consejos de ministros, el señor Bolaños, alias el profanador. Y ahora mismo pues el problema que tiene con la justicia y posiblemente también con los agricultores. Eso, esto es todo lo que representa este señor que quiere romper los actos del, del 2 de mayo y subir, porque claro, evidentemente eh, él es alguien alguien de todo este desastre pero evidentemente esto lo han hecho conforme a las leyes, pero es que en economía no hay más que hablar de la deuda, del paro, de la inflación de los impuestos, 42 subidas, la recaudación superávit que tiene este gobierno en recaudación, la deuda pública eso sí, hundidos en deuda pública el 113% ¿no? con 1,8 billones, billones una deuda de las comunidades autónomas que es absolutamente creciente que está en torno a los 317 mil millones de euros eh, en, en definitiva eso sí, nos vende también como una ley que, que le ha metido un impuestazo a la banca de 747 millones. Solo de 747 millones a la banca, que para la banca esto no es absolutamente nada, es el chocolate del oro. Eso sí, nos lo defienden. Eso sí, los españolitos de a pie nos, nos tienen que subir las hipotecas. No nos dan un crédito y estamos también asfixiados la banca, el gran capital unido a la izquierda. Pero esto es el señor Bolaños, esto es este gobierno, esto es lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid. Pero claro, he hablado de política, he hablado de economía y ahora hablo de, de, de, de sociedad. La sociedad que vimos el 2 de mayo, cómo este señor se, se saltó el protocolo, cómo este señor quería aparecer ahí, como tú muy bien dices Almudena, quería reventar el 2 de mayo que no es patrimonio ni siquiera de los políticos de turno, no, que es, pa es patrimonio del pueblo español, porque fue el pueblo español el de antes, el de ahora y el de después el que tiene que celebrar las grandes fechas, como son el 2 de mayo, el 12 de octubre, las grandes fechas de, evidentemente, yo pondría el, el, la entrega de Cartagena, la defensa de Cartagena de Indias, ¿no? Por... Pero bueno, en fin, tenemos muchas fechas que celebrar porque somos patrimonio, nosotros somos dueños de, y, y de la historia de España y es nuestro patrimonio y nuestro bien cultural a defender. La fe, el 2 de mayo no representa nada más que la independencia de nuestro pueblo frente a todo, frente a los franceses, frente a la Agenda 2030, frente a la Agenda 2050, frente a la izquierda y frente a todos los que tengan que venir. Y, y recordar, como muy bien has dicho, Alejandra Blázquez, un 10.